Hola, queridos hermanos de Mangmin y Pastor David. En esta oportunidad voy a contar mi testimonio. Hace una, hace una semana atrás tuve un dolor fuerte en el estómago, en la parte izquierda, y me daba diarrea. Al principio, al principio yo no le tomaba en cuenta porque pensé que era algo pasajero, que ya me iba a pasar. Entonces, conforme iba pasando los días, ya me estaba preocupando porque no cesaba la diarrea y ni el dolor tampoco. Me retorcía el estómago. Y, y es, entonces mi familia, mi, mi madre, empezó a preocuparse porque también que, este, me dijo para ir al médico porque... No no, este, no, me, no me calmaba el dolor, aunque claro que era por momentos, no era así, continuo, pero de todas maneras. Y así fue, me, este, me llevaron al médico y el médico me recetó muchas me, medicinas, pastillas para el dolor ¿no? y para la infección que me había dado. Pero aún tomando yo la, el medicamento, no, no sentía mejoría, no, no me sentía mejor. Me seguía doliendo y también este, no me calmaba la diarrea tampoco. Entonces, empecé yo a ver que, yo empecé a preguntarme que, que yo le estaba fallando a Dios entonces no, no estaba siendo tan este ferviente no el, este participando en la oración tampoco mucho por a veces por el, los quehaceres que yo tenía y, y empecé yo a arrepentirme por las cosas que que no estaba haciendo la voluntad de Dios y y bueno, a través de, esta, de esa dolencia que he tenido, ese dolor, esa enfermedad, eh, pude darme cuenta, ¿no? Que también empecé a agradecer a Dios porque me hizo despertar, ¿no? Que, que en algo yo estaba mal. Y bueno, para la gloria de Dios, después llamé al pastor Gavillán. <coughs> Le llamé el día lunes, 16, le llamé eso de las 11 de la mañana y le pedí oración, ¿no? porque no me calmaba. Y el pastor oró, inmediatamente el pastor David Yang oró por mí y después me calmó el dolor. Pero después de un, de un rato volvió el dolor, volvió a dolerme. Y parecía, me quería desanimar ya porque dije, eh, quería dudar, ¿no? del, del poder de Dios, pero después pensé que no. Agarré valor y dije, no, ese Dios tiene poder para sanarme. Mi mamá dijo, mejor sigue tomando tus pastillas, tu medicina, porque para que te calme, ¿no? Y también te, te alivie la diarrea, eso y pero yo di yo no lo tomé. Yo dije, me, Dios tiene poder para sanarme." Y, y que empecé y entonces agarré el pañuelo del pastor principal y oré con fe y le dije a Dios, "Si tú me sanas, Señor, yo te voy a servir de corazón." Y así fue que, hermanos, que para la gloria de Dios ya ya no me duele el ya no tengo ningún dolor y también ya no me ya hace sola diarrea y, y este también pedí oración por mi alergia que todos los días me daba alergia de, de al polvo alergia todos los días tenía mucha gripa yo gripe pero ya apenas el pastor David oró por mí ya y estoy sana para la gloria de Dios. Estoy muy agradecida con Dios, con el Señor, con Pastor David Yang y con mi pastor principal por sus oraciones. Muchas gracias, queridos hermanos. Bendiciones.